como siempre, alegría de mi corazón, uniendo Bolivia a través del folclore nacional. Estamos en el séptimo mes y las actividades en no paran en Santa Cruz de la Sierra. Le damos la cordial bienvenida a nuestra colega Madeleine. ¿Cómo estás? Muchas gracias Franco, hay un poquito delicada de la garganta, pero siempre feliz, contenta y agradecida con cada uno de ustedes que nos sigue por las pantallas de Avia y a la Televisión y tu programa Alegría de mi Corazón. Estamos en el mes de julio, mes de todos los paseños y las actividades folclóricas no paran, como bien lo dices, tuvimos un fin de semana muy variado con mucho folclore. Exactamente y para ello vamos a agradecer también a las empresas que pone la confianza en Alegría de mi Corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión saludos y agradecer a cada una de las fraternidades, danzas pesadas, danzas livianas, colegios, ballets y grupos autóctonos ¿no? que nos siguen a través de las pantallas de alegría de mi corazón para llevarte todo lo mejor del folclore. Un cordial saludo también para nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestra frontera. De esta manera también te damos la cordial bienvenida, Madeleine. Así es, Franco. Estuvimos presentes en la recepción social de los Tinkus Watch, es una fraternidad con mucha trayectoria, ya 17 años aquí en Santa Cruz, llevando este hermoso ritmo como lo es el Tinku. Y ahora más comprometidos que nunca, ya que tienen una firme candidata en las Cocobí, como lo es la Ñusta, ¿no? Y estuvimos viendo la participación, una recepción muy linda y te llevamos todo lo mejor en esta nota. AHHHHH mm -hmm. manera se llevó esta gran recepción social, Franco, las actividades chaqueñas también presentes cada fin de semana y ¿Dónde estuviste ahora? Exactamente, Madeley, esta vez nos hemos dirigido a un nuevo lugar en esta zona del insecto anillo entre Santo Dumont y Avenida Las Américas y por supuesto aquí una peña, peña Restaurant, La Bandera Chapaca de, de eh, este pasado fin de semana empieza con el apoyo a todo lo que es el ámbito folclórico del sur del país trayendo grandes agrupaciones. Y aquí te dejamos esta entrevista con uno de los responsables de lo que es el Peña Restaurant La Bandera Chapaca. Gracias por estar pegadita a través de Avia y a la televisión. Acá en el programa tenemos mucho material para compartir con cada uno de ustedes, Madeleine. Así es, Franco. Es momento de irnos a nuestro espacio especial conociendo al folclorista de corazón de esta semana y para aquello estuvimos visitando a los encargados fundadores de, esta, de este grupo ya. del Centro Cultural Sahama. Bueno, mis amigos, gracias por estar pendiente a través de Avia y a la televisión y también a través de las redes sociales y no te olvides también hacernos llegar tus actividades al número que aparece en pie de pantalla, nosotros ahí estamos pendientes de cada uno de tus actividades y por supuesto con el equipo de Alegría de mi corazón estaremos presentes en tu actividad Madeleine Así es Franco, le dimos la bienvenida al mes de julio con todo, mes de todos los paseños, la entrada al Virgen del Carmen ya está a dos y tres pasos de, de, de esta gran actividad folclórica aquí en Santa Cruz y estuvimos presentes en la elección de la Cholita Cerepa y Cholita Jimani que se llevó en el Banano Tropical Sexto Anillo. Y es el momento de ponerle más ritmo al programa Alegría de mi corazón, madre. Así es, Franco. Nos vamos con este hermoso tema, composición de los Carcas, Muñas que Un chay mask a taris pasus spasus kukunay, guar Munas mask a taris pasus spasus kukunay, Solo voy se facilitar. De esta manera, Alegría de Mi Corazón va uniendo Bolivia a través del folclore nacional, ya y llegando a la parte final, Madeleine. Así es, Franco, siempre el agradecimiento a cada uno de ustedes que nos sigue, diferentes fraternidades y bloques que nos ven a través del Face y también por las pantallas de Avella la Televisión. Vaya el cordial saludo a todos nuestros grandes hermanos folcloristas en la zona de Sica que el pasado fin de semana también estuvieron con sus actividades. Vaya el cordial saludo también para nuestros grandes amigos que están al pendiente de cada una de las programaciones, a nuestros hermanos de eh, la zona del Chaco Boliviano, a la zona de Tarija, cordiales saludos para todos y cada uno de ustedes. También aprovechar para mandar saludos a la familia Mejillones en La Paz, a la familia Calizaya, a Charlie Pavel, a Chachi Chupón también, que estaba en diferentes actividades folclóricas en La Paz y que nos ve programa tras programa. Y vaya el cordial saludo también hablando de los chaqueños, la Fraternidad Arte Chaqueño, la Fraternidad Sol Chaqueño, que se van alistando para la gran entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz. Y así de esta manera nos vamos despidiendo. Con nosotros será hasta el próximo programa con más actividades folclóricas de este Santa Cruz